un espacio. Entonces nos ofreció esta oportunidad, nos pareció maravilloso también por la labor de documentación que ha tenido en, en varios archivos de varios países y como reconocimiento de ese trabajo y por la necesidad de, de traerlo aquí y de hablar de ello, bueno, pues, pues hoy está aquí con nosotras y estamos encantadas. Entonces nada, él nos va a hacer una pequeña presentación ahora al inicio y después bueno como siempre tendremos tiempo para conversar, para preguntar, para lo que consideréis. Los anuncios de aquí. Mañana tenemos también, bueno, pues también esa línea de, de memoria que queremos recuperar, ¿no? En este caso de mujeres escritoras de posguerra y, y universales. Y entonces una profesora investigadora, Raquel Conde, va a venir mañana también para este tema a las siete y media. Por si queréis acercarnos. El resto de programación tenéis ahí el papelito o lo podéis ver en la web. Y como siempre, los avisos parroquiales de aquí, eh, si nos ayudáis con la cajita que está allí, al lado del ordenador, pues nos vendrá súper bien, porque el poder desarrollar toda esta programación y, y poder traer a gente como, como Monty esta tarde es en muchas ocasiones gracias a vuestra apoyo. Así que nada, ahí está la cajita y así le tenéis a él. Muchas gracias. Bueno, primero las gracias a todos y a todas por haber venido a ver... Eh, esta película, eh, voy a tratar de ser bastante breve, eh, el documental que vais a ver se titula Los labios apretados, es una de las múltiples miradas que uno puede tener en torno a los hechos revolucionarios de octubre de 1934, el proceso total de la película fueron 9 o diez años para poder finalizarla y la película es un, cuenta una historia de, de la memoria de la revolución desde el exilio, o sea, desde Buenos Aires y desde Montevideo. Entonces, eh, bueno, no sé, no voy a extender mucho más. Eh, creo que luego cuando veáis la película seguramente os puede apetecer preguntar, aclarar alguna cosa o comentar lo que queráis. Entonces, eh, sin más, eh, os dejo con la peli y luego, si queréis, hablamos un ratito. Desordenada y cubierta de polvo pero como el ritmo de la burocracia no es precisamente el de la milonga mejor acomodarse y tomárselo con calma pronto me picó la curiosidad y empecé a osmear minero sería mi tío abuelo? No sabía nada de él. Bueno, sí, que era un hombre solitario y de pocas palabras. No se había casado ni tenido hijos. Supongo que por eso estoy aquí. la revolución social ese fue el sueño de mi juventud a comienzos de los años 30 españa era un gran líder político la joven república en la que habíamos puesto todas nuestras ilusiones de cambio modernización y renovación no terminaba de solventar los acuciantes problemas de las clases populares que fuimos quienes con más ímpetu luchamos para que ésta se implantase se instaló el descontento Así caímos en la desesperación y comenzamos a ver cómo la burguesía política poco a poco abría las puertas de la República al todavía incipiente fascismo español. Y no estábamos dispuestos a dejarnos atrapar sin luchar. Pues observando el cuadro de la política internacional no cabía otra salida. El fascismo en Italia, el hitlerismo alemán y la dictadura portuguesa eran el mejor reflejo de lo que le esperaba España. El capitalismo internacional ya no sabía tomar la venida. Esperaba la hora oportuna. De esta forma llegamos a octubre de 1934. De pronto me vino a la cabeza una imagen de la infancia. Una pancarta en una mina abandonada, 8 sobre 34 esto amnesia, aquellas palabras colgadas del castillete se aferraron a mi memoria, pero era muy pequeño y no tenía ni idea de lo que significaba, Sí, había escuchado algunas batallitas que contaban los viejos, pero la verdad nunca las había hecho demasiado caso. ¿Qué había pasado en octubre de 1934? Parecía como si la casa me estuviera poniendo sobre la pista de una historia que debía conocer como si me estuviera lanzando anzuelos y claro, me enganché así que mientras por las mañanas iba de ventanilla en ventanilla por las tardes me dedicaba a seguir curioseando me habló de Beto, un libertario uruguayo que al parecer había conocido de cerca un el creador, organizador, el espíritu creativo de las alternativas que se, se habían estado preparando durante años enteros, que permitió en ese caso que la fue fuera ese. Y no hubo en ningún otro país lo mismo. Nosotros estuvimos tan pendientes de, del movimiento de los Mineros de Asturias como después tuvimos tres años con bueno, el proceso español, no es tanto. Tanto se sigue para nosotros la revolución española, ¡Ay! la revolución española, ¿no? Nosotros para nosotros estábamos ligados a un movimiento místico, místico y mágico, místico porque no se limitaba a España. Era el gran proceso que se producía de la revolución internacional. España era el punto más alto donde había llegado el común de los pueblos, no había ninguno muy superior a la revolución francesa, muy superior a la revolución francesa que le duró seis meses, etc. El proceso asturiano para nosotros fue justamente, para nosotros fue tremendo, tremendo el hecho de cómo se dejó de lado al, al pueblo asturiano ahí, porque ahí ya estaba en preparación justamente este, este largo proceso. Y si, y si se hubiera anticipado, es muy posible que la situación hubiera sido distinta, no se sabe, nunca ¿no? se puede decir? ¿No? Porque después de todo, este, la, la, en cierta manera, la derrota de Asturias ya asustó que de repente a otro, otros trabajadores del, del mundo, sobre todo los franceses, sobre todo, no hablemos en inglés, de repente se asustaban dijeron que que todos los y iba a ser exactamente lo mismo. No, pero acá no lo acá no está distinto. Ay, no Ahí. Sí, sí, yo me pongo de No No sé, de repente foto detrás de la discusión pero después ya que él no volvió a España No sé, pero fíjate la diferencia. Ahí está ahí. Sí, sí, sí, digamos miramos lo no, pero es la persona, lo que pasa es que la de la no No sé si la misma persona. ¿Sabes lo que pasa? No sé. Sí. Beto y yo nos hicimos muy amigos. Sí. Por eso me quedé en Montevideo varios días más de lo previsto, de su casa. Mira, primera plante. Aprendí mucho con él. No quiero Pero no tiene. el fin, me demasiado. Insistí en que jaraba yo en mi cabeza y me dejase de apretar botoncitos. Después de prometerme que miraría con calma entre sus papeles, quedamos en volver a vernos. Ahora ya, ahora, todo lo que puedo decir es que todo como a tiempo. Después de todo lo que has hablado. En tu momento de mando escrito una cosa así de repente de vuelta a buenos aires tuve una revelación tenía que volver a piernas ahora que ya se me empezaba a pegar el asento Deseaba seguir el rastro de la historia y tenía que hacerlo sobre el terreno, con sus auténticos protagonistas. Si sí, es que alguno de ellos se vivo. Cuando el delito de de España se quedó en la doña de la audición, hasta un día se va a salir a la calle con la energía, Astro pieza, y diez bravas salió a la, la calle, con el la Yo estuve en Asturias en el año 33 y parte en 34. Allí se hablaba de la revolución, de, de la posibilidad de la revolución, coño, como ahora podemos decir nosotros lo va a llover. Y ya les llovió, porque en octubre del 34 fue, y aquello fue para comido, porque en, en las 24 primeras horas de la, de la huelga ocuparon Asturias. A lo en lo dio, de dio, que dio, lo y compañía. dio, lo y puedes la hacerete inmediatamente a las 5 de la mañana que te salían tronando ya por ahí los nuevos barreros y los barreros y los cuarteles pero yo quiero sacarlo de cuatro días sacarlo de después de que esos que luchando ya y de disparándose de la fue muy bueno que conocía el canucelo se rindieron, cogieron los guardias civiles, no hubo ningún atropello, no hubo nada, cogieron los guardias civiles, pero era bastante, estaban concentrados pues en la frontera, cogieron los guardias civiles y los llevaban prisioneros a la escuela de San lo que pasa es que se atreva con el cuartel, el cuartel podía hacer cuatro tiros y rendía, no se lo acuerde que no, no se, se lo fue a resistir, desentregaron, el Sama sí, fue donde más resistieron. Y habían acudido a los pacientes de la collera a ayudarlos a Sama, a, a atacar también. Bien. Donde más resistieron fue el en Sama. En Sama, sí, estaba matar nada, fue el nal, Sama y algunos incursivos salieron a tiros y cayeron. Algunos, ahí por un puente y tal. O se rindieron, ¿no? el tapizaron a Bolsonaro ahí, de jefe, y salió con el ayudante de él, salieron corriendo por el Miramar, pasando el puente, y llegaron, llegaron a, a, a por detrás del puente, y ahí, ahí murieron, ¿tú? O sea, más, hubo una amostradora severa, vamos, allí hubo de tirados, y allí, y se les todos todo para los tubos, ¿eh? Todos los civiles y los camiones que habían llegado afuera eran tus jóvenes. En cuanto empezó a correr la noticia de la formación del gobierno de Cid Robles, la guardia Civil se fue agrupando en cuarteles y en la noche de 4 a 5, pues ya los, los, sobre todo los socialistas de la cuenca minera, pues asaltaron los cuarteles y se hicieron con ellos en en la mañana o en el día, pongamos en todo el día 5, pues sintieron hicieron con los cuarteles de En Cambio Mieres, como allí predominaban magos comunistas en las minas, ingente de la CNT en las minas, no fueron tan afortunados en disponer de armas, pero con algunas que ellos habían encontrado en chatarras venidas del extranjero, y con lo que alcanzaron eh, asaltando parte de la Guardia Santo y la Guardia Municipal, también se con armas y pudieron, pudieron defenderse. Fui uno de los más firmes defensores de la avión Fabrera, que lo firmado meses antes para Asturias los sindicatos mayoritarios, CNT, al que yo pertenecía, que representaba al equipo español y UGT, de tendencia socialista. A nosotros nos representó mi amigo Abelino González Enciano, a los socialistas Gracián Antuña. No cabían las antiguas rivalidades entre ambos. Alianza o muerte, no había otra salida. Así nos convertimos en UHP, Unión de Hermanos Proletarios. <risa> El, ¿Y y, y, y no sé qué, hasta aquí. Sí. A yo no hablando, no me, a ver, me, me, me recuerdo que tenía siete años, me recuerdo algo, me recuerdo de un pensado que se llamaba Fernando, que vino a la puerta de mi padre mi padre, y dijo, eh, mira, vamos a la revolución, vamos para la puerta y marcharon para la huelga, que era el centro donde tenían la huelga, ¿entiendes? Entonces claro, aquí había gente de hecho de chozas, había gente, claro, y vinieron todos los poderes y marcharon, ¿también? y mira, mi hermano un Olivia también marchó mal, pues nosotros ya eran los pequeños. así pues, que eran voluntarios, si y a mí me podía decir yo, yo, yo, que 16 años. Claro, más, más que pues en una casa así, en grandes de... Despiste, de a ver, pasar por un tal y a ver saber si está Y estaba y tío, en el mismo está Y yo en el auto, me preguntaron unos está Y la chaval que era que más alto, era ya ha llevado un tante, ya 20 tantos años, 27, 28. O, yo, tal, me salgo, me chavala, a estamos si, ahí con yo con chaval Vale, vamos, vamos para casa. bueno, vale, de frente para casa. Y luego, cuando llegaron más tarde, si, yo, si vayó un No estaba la de un Marcharon allá. ¿no? Pues cambiando que, que, la gente a tomar mi miedo. Primero, los carteros en la El y en la, la camión. Sí, sí, yo, yo estaba en la cama porque nosotros vivimos al pie de la carretera y sentí golpes y qué se da, y, y asomé a la ventana y ya vi toda la historia de, de, de, de barricades, ba al sumar el balcón y a los barricades etc. No hay que hacerse, para jugar en la cuenta. Así que desayunar y bajar abajo y levantar a los y, y llenar los barriles de sierro que había para llenarlos para que sirvieran de, de barricada. Había mucho armamento, los no es que todos, más que nada, alrededor de España, no, El medio de quinoa, yo salía de Trubia. Yo recuerdo a mi hermano tenerles de espaldas, espaldes todos pues llegados de, es, de venir con con estos mosquetones desde de la fábrica de de Viedo antes de la fecha y no sé que los tenían tenían un brazo de dentro y sacaron ¿sí? y empoderaron los más de hierba y yo también Claro, es que prácticamente tenía y las familias de los que trabajaban allí sacaban armas y se las entregaban y el barrio alfa de octubre porque el octubre se fue mucho con dinamita el cuartel de la OEA civil si no vamos a esa dinamita la gente tiene la dinamita la principal de la dinamita para mover sus hermanos y para dejar la unidad de la ¿Entiendes? El profesor, donde que tenía pistola, la pistola, donde que tenía suerte, la suerte, la suerte, la pandía en un camión y le partió el almuerzo. Se rompió el almuerzo y ya su almuerzo ya fue en la vía. Ellos cortaron, había un cartucho de dinamita, luego, creo que fue un gran que era una cosa así corta, pero para así, un vacío, Y la mitad era vacío. Y entonces fue un trozo de mecha de chorro y lo metían en una calle un poco de metal y luego lo ajustaban con los dientes. ¿Eh? Dicían que nosotros hacíamos boca, tiene la tina también así. lo es que era claro, el metal era eh, flexible y se adaptaba. Y luego lo metían allí volvía a la y volvían a crear cartucho de metal y decía, ya está, tenemos poco alcance, pero lo que de esto, una carga de tres cartuchos, ¿eh? Esto es de la aquí no, no se resiste nadie. Las que vivías de la casa, yo de la calle con energía y con vida, O los vida, y padre, que se iban funcionando, pero se funcionando en conservación, más o menos en conservación. Bueno, no paró muchos talleres, sí, lo que pasa es que dejaron en los servicios continuos, pues dejaron siempre un rete, en los altos hornos, pues esos estuvieron continuos, continuos sin, sin producir, sostenido hacer esos ahí los hicieron como estaba la chapa de casa y todos los herramientas en la salieron unos camiones gritados salieron unos camiones gritados por abajo lado por el movido aquí era lo un, un blindaje completo de chapa y quedaron por abajo un, un trozo de una no sé altura que salía de ruedas como la mitad de las ruedas hasta ahí todo chapa aquí. Uno de ellos, sé que lo que hubo, que me llevaba a este, un hombre, con una metralladora y metieron un morterazo tuvieron que, que salir a salvarlo, me murieron, eso fue lo que hubiera. La mina es una trinchera, los mineros, los soldados los martillos, los cañones, los barrenos, los bombazos. Los revolucionarios, salvo un combate, o el caso único de Turón, donde mataron a un ingeniero y a algunos sacerdotes, en el resto de la región no hubo ningún, ningún asesinato. Hasta el extremo de que los compañeros de la tercera crearon un rondín armado que estaba en los límites de su Concejo y uno de los, de los objetivos señalados a Rondín era evitar que vinieran de fuera como pertexto de que son de derechos o enemigos a, a sacar gente de preguera para fusilarlos fuera del Concejo. Y cuando 10 de tuve, aquí se respetó en la cadena se respetó todo, los frenes, y se llamaba un toro, donde nadie todos. todos. Y se a y ellos se dedicaba a la doctrina. Aquí se respetó todo. Había un cura, el cura para que se llamaba donde daba un día, se jugó, iba a jugar los bolos junto a la bola, donde estaba la iglesia, frente de las escuelas, pues el frente, en frente, y había un, un barrio de aldea y iba con con, con, con jugadores, ¿vale? a jugadores, a jugadores, y luego terminaba todos pues, discutiendo de política, sin sí, trampa, pero negaba el Y recoger a los curas, ¿eh? bueno, recogerlos, no, pasar el recado, que se guardaban, que no anduvieran por la calle. Aquí los curas, lo único que yo era que el quieras tener pesado, como están ahora, el los ya no lo conté, eso. El de secretario y del comité, la no gente que tuviera, tenía que máquina de escribir, llevaban para allá, quitaron los pantalones. Los pantalones, no bueno, no me es quitar, quitaron los años. Aquí ya fue que era. Los ingenieros metieron los eh, cuarteles, porque yo puedo meter. O se los pesaron todos, porque si eh, año mataron y querían, ¿cómo se llama lo que? Juan Miguel. En Minas hubo más relación, porque en Minas la gente estaba menos culta, menos menos culta, veía menos, aquí no, aquí se veía mucho. Cogían a la dirección, poníamos allí para que sitio, no sintieran más y para que no el, el interior, rebordados por el terreno de la cuenca minera, la aviación nos machacaba y los muros avanzaban con todo. Pero aunque no contábamos con munición, la dinamita aún nos mantenía bien a falla. Mientras Asturias atacaba, Cataluña se entregaba sin luchar. Madrid hizo unos gestos esporádicos y el resto de España seguía durmiendo el sueño de los justos, pensando que Asturias sola era capaz de resolver la papeleta. El Comité Revolucionario de la Ferguera, al cual yo pertenecía, hace balance de la situación nacional para llegar a la conclusión que la revolución está derrotada. No teníamos ninguna posibilidad. Estábamos solos. Nos habían dejado en la estacada. Un cambio de impresiones de todos los comités que operaban en Asturias tomó el acuerdo de enviar un delegado especial a pactar con el general López Ochoa, jefe de las fuerzas del ejército que venía a sofocar la comuna asturiana. Cayó en cargo en el compañero socialista Berlino Tomás, hombre de buen temple y arraigo popular. Peralmino, desafiando el peligro de fusilamiento, cumplió fielmente con su cometido. Partó un acuerdo de deponer las hostilidades, entregar los rehenes y las armas, con la condición de que el ejército no le y de que no entrase las tropas de Moras en cabeza. El día 19 de octubre, última hora de la tarde, reunidos todos en la plaza del Ayuntamiento de Sama, Peralmino nos explicó el pacto desde el balcón difícil olvidar el ambiente de la que atarde en la plaza de Sama. Fue algo muy duro para todos. ¡Camaradas! ¡Soldados rojos! Nuestra situación no es otra que la de un ejército vencido. Solo nuestra región resiste y lucha contra el ejército y el gobierno de la burguesía. Tenemos fusiles, ametralladoras y cañones, pero nos falta lo esencial, que son las municiones. No disponemos de un solo cartucho, camaradas, si creéis que somos unos traidores, como algunos manifiestan, pegadnos un tiro o haced con nosotros lo que mejor os parezca, pero no continuéis vertiendo sangre cuando ya todas las posibilidades de éxito están perdidas. Nadie, absolutamente nadie, Podrá borrar de la historia lo que significa nuestra insurrección. Silencio en la noche, ya todo está en calma, el músculo de la ambición descansa. Salen los modelos de toda la viana, tomando cuarteles, llegaron a Sama, y el nombre tumba, los fusiles cantan los dinamiteros de Rondón gracias, silencio en la noche, silencio en las masas. Yo solo cantaba allá, que algunos estaban cantando eso, pero sin embargo había otros grupos, que había discusión fuerte entre ellos, como para pelearse y eso. Pero claro, nosotros bueno, aquí eh, tenemos, porque el que iba conmigo yo tenía 10, cumplía 17 años, el otro tenía 16 y entonces, claro, eh, digo, oye, a ver, nos va a pasar algo aquí y eso. Yo, por ejemplo, como miedo, para que no tenía, porque claro, ahorrabas a lo mejor, y así con los portales, ahí en Sama y eso, pues había gente y jóvenes, y salían así de vez en cuando a mirar. eh claro, los que estaban en la plaza de Sama debían de ser todos comprometidos un mitin allí en Narenga a todo el pueblo, estaba reunido durante del ayuntamiento, llorando y poniéndose a disposición del pueblo, porque había gente, esos comunistas estaban metidos siempre a los malos, que no, que no se había que entregar. ¿Qué vas a hacer allí? ¿Cómo no te vas a entregar? Si tienes todo el ejército encima de ti y ya no tienes ningún opción, Él se puso a disposición del pueblo y les dijo que se ponía a disposición del pueblo y que el juicio, que se celebraron todos mismos, que se había quemado por optara, pero a él, porque era el responsable. O sea, que fue un hombre cojonudo en, en ese aspecto. Pero habíamos todavía que no se fiaban lógicamente, no había, pero, no sé, eso no lo voy a respetar ni tan. bueno. Eh, el hermano más casi no buen allí sana. Y tenéis mi padre, mm. mi padre trató de ir para allá y se me cago hasta la puta que nos parió ¿Qué fácil? Cuando ya estamos tomando el partido de Milán, que ya, ya se están entregando por, por muertos completamente, Y es cuando entraron, entraron, los fuertes que entraron por ahí por las y por ahí, militares, y entraron allá en el Milán, sin, sin, sin, sin la retirada, y hubo un, un desconcierto. Y fue cuando aprovecharon la ocasión de fuertes y levantaron el pantalón en el Milán. Y algún día vas a Asturias, descubrete, compañero, por la suerte que han corrido valientes mineros, esos valientes mineros de la provincia de Oviedo, que han demostrado al mundo. Pero vino la represión, la represión fue obvia. Sana, sana de no sin palabras. Y se pensaba solamente eh, con la dureza de la represión que se vecinaba. Y nadie se equivocó mando por aquí y por allá, las cárceles llenas de presos, en los distintos lugares, llevando a la gente a los cuarteles a darles leña y visitando o registrando las viviendas particulares de la gente y llevando de las mismas objetos de valor. La gente se retiró, de lo que llegó, y se retiró, y cada uno fue la a salvagose, y luego a la Guardia Civil, pues, con esta parte y a encasar. Yo sentar más significado, más o menos. O alguna denuncia, que también había denuncias. Este participó, hizo esto, esto, lo otro. Y uno he contado y otro iba a pasar por él, porque yo pasé, por desgracia. En nuestra casa vieron pagos. A mi padre el yo cuando fui a ver los otros, no lo conocía. No lo conocía. Estaba negro, como, como, como, como los zapatos negros cuando ellos das meten. Estaba negro, negro y viamos que buscar un jabón de agua a una fuente que había en Braga y darles un poco de agua y bebiendo tragábalo, echábalo por sí, para pa refrescar, estaba negro y yo es que yo no lo conocía, morado todo, bueno, que pero bueno cómo hicieron, pero qué hizo mi padre, qué hizo mi padre y nosotros y palos por cada pared por abajo y nada no, persecuciones, cacheos, la Guardia de mi está por ahí apostar y, y, y por chulerías la chul guardia de chulería, ya chulería, guardia de chulería, a ver, ¿dónde vienes? De trabajar, una hostia, un zapatazo, a cacharte, a quitarte fuera bueno, de quesio. Sí? Mira, huye, huye contra Dios, pasé por él, vino ¿dí dieron hostias, vino dí un yo, sí? Una presión muy grande. Oh, pagos, pagos, ¿eh? A una señora vieja, vieja, que tenía 90 años y, así, y da mi madera. A la nuera, da mi madera también. Su madre, cogió de la barca con la leche. Lo dice a uno que le no está la declaración no me ha acabado, de aquí había tomado machacado. Es que, claro, la represión del 34, la dejaron después de, del coronel Yahweh, que, que era el criminal. Pues los dejaron aquí del jefe de la represión, jefe de la Guardia Civil, al comandante Doval. Ese era el, el criminal, si sí, escogía, había torturas aquí. Vamos a ver, sí. Estas fotografías militares que muy pocas personas habrán visto fueron tomadas por aviones del ejército durante la revolución. Esta imagen podría revelar los fusilamientos extrajudiciales cometidos por el sargento Actán. Condenado en 1937 por rebelión militar contra el gobierno de la república. La represión fue durísima. Fue la de Bacle, parecida a lo que ocurrió en Francia cuando cayó la comuna de París. asturianas protestaban ante las autoridades por el asesinato de sus hijos El Carballín, Carballín, Carballín. ¿Qué había pasado en aquel pueblito asturiano llamado Carballín? Que las fuerzas de la Guardia Civil con la del ejército habían asesinado a un grupo de ciudadanos casi todos anónimos enterrándolos en una fuerza común no cumplieron lo pactado e hicieron una represión tremenda asesinando a personas ajenas a la revolución por ellos nos hubieran desaparecido todos por ellos Entonces, no va a decir bueno, pues mire, con arreglo a su conducta, pues tiene usted ahora esta sanción o condena, No, la va a la y tragar sobre esta cuenca, que, que era el, el foco de la basura del de, de país. ¿Por qué? Pues, pues muy sencillo, porque no se le obligaban los caprichos de nadie, porque la gente de aquí, aunque fuera muy humilde, aunque fuera, pero tenía una personalidad, tenía un amor, un amor propio, algo que era importantísimo, y eso había que hacer esas gentes así, que no se bien a razones, Vamos a comillas de razones, pero que esa gente no tiene círculos en lugares donde lo que se impone es más que, que porque sí, o porque yo lo digo, o porque yo lo quiero. Con esa expresión tan repetida, pagos no, ¿eh? Los paisanos callaban más de lo que decían. Marina, la amiga que nos había puesto en contacto me recibió en su casa. Beto, cumpliendo con su palabra, había rebuscado entre sus papeles y dejado algo para mí. Una carta. La habían escrito los presos del octubre asturiano desde la cárcel modelo de Oviedo. veo un pedazo? Sí, sí, sí, por favor, dale. Lo grabo, ¿te sientas y lo grabo? Dale. Desde al excelentísimo señor Fiscal General de la República, los trabajos firmantes detenidos todos en la cárcel Modelo de Oviedo a consecuencia del Movimiento Revolucionario de Octubre de 1934, Marcelino Iglesias, de Sama de Langreo, trabajaba en la mina San Vicente, fue detenido hasta el 8 de noviembre e ingresó en la prevención de Zama de Langreo. Recibió 20 palizas, inutilizado para siempre. Fue puesto en libertad al cabo de algunos días por no aparecer cargo ninguno contra él. José García Llanesa, de Tudela, Beguín, 17 años, ¿Sí? Luis Díaz Miranda. De Palomar, Rivera de Arriba, fue bárbaramente torturado en el cuartel de asalto de Oviedo, Celestino García, llamado el del Café Elena, de Miele. Sí. Le hicieron lamer las escupideras durante diez y seis días. Le estuvieron pegando diariamente, a consecuencia de los golpes recibid recibidos, le daban ataques. Y así 480 más. La situación me sobrepasaba. Esta historia definitivamente me venía grande, pero debía salir a flote, la historia y yo. Fue entonces cuando decidí embarcarme en este documental. La investigación al menos estaba dando sus frutos. Pasé tantas horas en la flaca hasta decidieron dejarme una llave. Muchos documentos eran únicos. No había copia de ellos en ningún otro lugar. Así que tenía que exprimir el tiempo al máximo. Comité Nacional Argentina. El Comité Pro Presos y Perseguidos de Asturias. Una carta, otra, me impactó especialmente. El de Buenos Aires. 20 del 2 de 1935. Estimados camaradas, algo de este comité se ve la necesidad imprescindible de apelar a la solidaridad económica y moral de todos los comités de América y del mundo, en favor de los presos de esta región que sufren los mayores rigores de la justicia histórica. Se cuentan por miles los trabajadores sepultados en las cárceles de Asturias por centenares hasta ahora las terribles sentencias de los tribunales militares, a menudo de algunas ejecuciones y son mucho, Repetimos los que esperan crueles sentencias. De todas partes nos llegan gritos de angustia de los compañeros presos a cuyas defensas no se puede acudir por falta de recursos económicos. Ayudadnos. No ponemos el serio por estar en poder del secretario que es otro de los detenidos. Era un grito de socorro de Asturias a Latinoamérica. Estaba escrito en 1935 y sin embargo... Sentía los dedos palpitar en la máquina de escribir. Es difícil explicar lo que supone leer algo así. En la misma fla decidí que había llegado el momento de parar. Tenía demasiada información en la cabeza. Ahora tocaba organizarla. No se fatigaron. Sabían que nos habían traicionado. Tenían la satisfacción de haber cumplido con su deber y demostrado la fibra revolucionaria de la que el resto de España carecía. Las organizaciones revolucionarias escondimos todo el armamento posible y esperaríamos tiempos mejores, vientos más favorables. La CNT de Asturias ha dado un ejemplo de su honradez revolucionaria. que los políticos jugaron a la suya. Hicieron un tanteo político para amedrentar a las fuerzas reaccionarias de derecha con el fin de que abandonaran el poder. Solo buscaban un susto. En el fondo, un mero cambio de papeles. No un auténtico cambio social. Una ruptura con el orden burgués. Bueno, aquello en octubre tenía todas las características de lo que es en realidad una revolución. Por eso nosotros decíamos que frente a la creencia de una vanguardia revolucionaria que sale a la calle y el pueblo la sigue, estaba la otra que era la real, la de que es un proceso revolucionario en el que se concitan numerosos factores. Y eso es lo que se produjo en octubre, por lo tanto, era una revolución auténtica. ¿Puedes describir Oviedo? ¿Te gusta Oviedo? Sin embargo, dice, sucede a la impresión agradable, otra destemplada, y este es el presente de Oviedo con la La ciudad de Oviedo está transformada en un cuartel. De cada cinco personas que cruzan a nuestro lado, tres son militares. Soldados del Regimiento de Milán, guardias de asalto, artilleros de batería de montaña, guardias civiles regulares, mercenarios de la cuarta bandera de la Legión, militares de la Intendencia, carabineros, policía municipal, y no se cuentan los agentes de la secreta. En el café, en el cine, en la barbería, en el cabaret o en la taberna es imposible conversar sin la presencia de testigos armados. Me veo obligado a tomar fotografías con cierta precaución. Una desconfianza sorda retrae a la gente de las confidencias. La gente recuerda aquellos días siniestros con los labios apretados. Bueno, más, más que nada gracias por el trabajo y, y una, una invitación a todos ¿no? a todas, esto hay que difundirlo hay, hay muchísima ignorancia de, de muchas cosas que, que pasaron en este país y esta es una de ellas ¿no? Entonces, creo que estamos en la obligación de de por ahí de buscar que se pueda difundir en institutos, en universidades que la gente que viene se, se entere también lamentablemente el periodo histórico de la revolución del 34 que podría comprender desde el estallido de la revolución del 5 de octubre hasta las elecciones de febrero del 36 eh, es un periodo muy poco tocado en la cinematografía española, en los documentales. No había previamente a este trabajo, no había nada sobre la revolución de octubre. Yo soy del mismo lugar en el que suceden los hechos y en los que se organiza y se desarrolla la revolución. Entonces, en un determinado momento, pues, eh, llevo muchos años trabajando fuera de Asturias, y cuando yo contaba aquellas historias que escuchaba de niño, de las que tampoco sabía mucho, pues fuera de, de, de aquel contexto no, no se conocía prácticamente nada. Realmente en Asturias es un tema bastante desconocido. Ahora sí que se están empezando a hacer trabajos. Pero fue, una, fue un periodo que quedó opacado pues, por, por la proximidad al estallido de la Guerra Civil Española, en julio del 36. Entonces de estos acontecimientos pasaron a la historia y no, no había ningún trabajo, no había... Una, Evidentemente sí había historiografía, pero me refiero a trabajos documentales o cinematográficos. Entonces, bueno, eh, costó un poco acabar la película, pero al final eh, eh, vale, se terminó. Claro que <ríe> no lo esperábamos. Eh, ¿no? Imagino que los testimonios que conseguiste no serían pases bueno, pero el de la zona, imagino que ya Ando pero pero ya gente bastante mayor, ¿no? Imagino que era poca clave sobre, sobre la época, ¿no? Porque... Me parece muy valioso escuchar a la gente que lo vivió realmente Sí, a ver, no fue... Fue costoso en cuanto al tiempo, ¿no? En, en localizar a, a la gente. En, digamos que cuando yo los entrevisté, pues eran octogenarios o nonagenarios Había gente pues, que tenía 93 años, había gente que tenía 88... Entonces, pero curiosamente era gente a la que nunca nadie había ido a su casa a picarle y a preguntarle eh, por aquellos acontecimientos que fueron los acontecimientos que tuvieron una importancia eh, digamos que dividieron el país en dos que ¿no? totalmente el país eh, podríamos considerarlo como una primera vuelta de lo que sucede luego en el 36 eh, después de esos acontecimientos revolucionarios eh, después de ese pacto al que se llega digamos que eh, ese periodo es un periodo para las organizaciones que hoy día eh, todavía subsisten, que organizaron y desarrollaron aquel movimiento, pues es un periodo un poco incómodo tratar. Entonces eh, quedó ahí medio escondido, a la proximidad a la guerra, nunca se habló del tema. y, y bueno eh, No tuvimos muchos problemas, nadie nos dijo que no quería hablar. Eh, lo que pasa es que bueno, encontrar a gente que hubiese vivido aquellos acontecimientos, que tuviese algo importante que contar, pues fue una cosa que se fue demorando bastante en, en el <coughs> tiempo. De hecho, al estreno de la película, que fue el día 6 de octubre eh, del 2018, en, en el Teatro Filarmónico, <coughs> solo pudo verlo una persona. Había tres personas vivas que les proyectamos la película en su casa, pero por problemas de movilidad pues ya no pudieron acudir. Pero antes de que la película estuviese terminada <coughs> hicimos una, un pase privado en un teatro y ellos con sus <coughs> familiares sí que hubo gente que logró ver la película, ¿no? Pero, pero sí, hay, hay muy poca gente ya hoy día viva que pueda contar qué fue lo que sucedió y qué, cómo se vivió, vamos. Hay gente que está trabajando sobre ello, sacando trabajos, no sé. Sí, bueno... Pues lo, lo, Uniendo un poco lo que comentaba, digamos que yo ese archivo lo encuentro por casualidad, yo estaba ya un poco aburrido de, y harto de, de buscar, había estado en otros archivos de, de, de, de, de la capital federal, en Buenos Aires, y había estado en España investigando y estaba un poco harto, y un día por casualidad descubrí aquel el archivo, que quedaba cuatro manzanas de mi casa, y me metí allí y tardé en salir ocho o nueve meses, me parece. Al final, lo que la película es verdad, me dejaba llave y iba los domingos por la mañana, escaneaba, al final iba incluso a atender a la gente, porque controlaba bastante bien eh, el material español que ahí había. Digamos que el archivo eh, era un archivo autogestionado, eh, que abría los viernes y los sábados, y en el que no solo había material español, sino que había material francés, italiano, argentino, ruso, polaco... Eh, era bastante variopinto y bueno, a mí, la, a mí la verdad que personalmente sí que conocía parte ¿no? de las ideas de los años 30, del periodo anterior a la República y, y del periodo republicano, pero digamos que la inmersión realmente en, la, en las ideas de aquella época fue en el archivo, poder tener en tus manos pues la colección entera de la revista Orto, Estudios, eh, una revista muy interesante de Valencia, en la que había, por ejemplo, el director de Renau, que era un, lo mejorcito que teníamos en este país a nivel, eh, a nivel gráfico. Digamos como que me metió muy, muy adentro de, de, de aquella generación. ¿no? Una cosa es eh, escuchar ciertas cosas y otra cosa es ver lo que escribían, ¿no? cómo se expresaban. <coughs> cosas que hoy día todavía no se lograron, ¿no? ya las pedían hace, hace 80 años. Entonces, eh, sí, el archivo todavía continúa, continúa existiendo, eh, se renovó un poquito, eh, consiguieron un poco de dinero y, y consiguieron que las cajas de cartón, hoy día, pues ya no sean de cartón, sean un poco, un poco mejores, eh, pero bueno, fundamentalmente era un archivo... Eh, que, que se mantenía del, del trabajo que realizaba la gente que militaba allí y, y que bueno, poco a poco iba digitalizando material, lo iba subiendo a webs y pues, hacían, hacían un poco lo que podían. Con respecto por ejemplo a lo que comentabas, de el Partido Comunista fue una extinción del Partido Socialista que venía de pocos años antes, no sé si del 23 o del 24, no recuerdo exactamente, no tenía una implantación como la que sí tuvo posteriormente durante la guerra Civil eh, las organizaciones mayoritarias en ese momento eran la CNT y era la UGT y digamos que por peculiaridades del entorno Astur en otros lugares pues, la gente de la CNT y de la UGT a lo mejor ni se hablaban ¿no? recordemos por ejemplo los sucesos de mayo del 37 en Barcelona donde el enfrentamiento entre el POUM y la CNT con el Partido Comunista entonces... Hoy día históricamente la CNT, eh, la, el Partido Comunista sí que hace actos de homenaje y tal, pero no fue una organización eh, que tuviese peso realmente, eh, no participó en el, en, el, en el desarrollo revolucionario ni en la organización, y no participa porque cuando se firma la Alianza Obrera, que digamos que es el embrión de, de la revolución, es el no sé si 28 29 de marzo del 34, en un casa Manfredo, que era un bar que había en Gijón, en un lugar apartadito, ahí ¿eh? eh, ellos no participaron, todo lo contrario, sino que lo que hicieron fue boicotear ese pacto, no quisieron entrar en él, y realmente entran en la alianza obrera de facto cuando las milicias obreras están en la calle, o sea, se suman a la revolución cuando la revolución está en la calle, pero no participaron. Como bien dices, se aplicaron pues, los métodos de guerra que estaban, las guerras de Marruecos en la década del 20, eh, pero curiosamente, quien dirige la represión, encargado por el ministro de la guerra, que era Diego Hidalgo, eh, encarga la, la tarea de organizar la represión, eh, establecer la entrega de armas y de rehenes y pacificación eh, a Franco, que sería quien luego dirigiría los exígnios del país durante 40 años. Entonces la receta que aplicó en Asturias fue la que la aplicó luego en, en todo el estado. Eh, no sé en qué medida la experiencia asturiana sirvió luego, ¿no? Para que los cuatro generales y luego el generalísimo eh, aplicasen esa receta a todo el mundo, pero bueno, sí. No sé si calificarlo como, como ensayo. Sí, bueno, sí, era sí. la primera vez que las tropas moras, regulares, eh, ejercían la represión en... Sí, fue un ensayo y le salió muy bien y luego es el modelo que utilizaron después, el mismo modelo. Es las técnicas africanistas porque vieron que, como contaba el hombre este argentino, la gente estaba acojonada, la gente estaba asustada de lo que, bueno, de lo dura que fue la represión. Yo creo que también, otra, estamos aquí un grupo de personas viendo este documental y se plantea constantemente el hecho, por ejemplo, de cómo está ese archivo de Argentina, que ahora estará un poquito mejor, como dices, pero es muy triste ver cómo todo todo ese material histórico, muy poco trabajado, se está perdiendo. Se está perdiendo pues, porque, como dices tú, ese archivo pues, se mantenía de la manera que se mantenía. Y en España pasa igual. Es decir, el tema... Son nueve años de trabajo. Y sé lo que es. ¿eh? Es una investigación difícil, complicada... Que me imagino que en muchos momentos habrás tenido ganas de tirar la toalla, ¿no? Pero estabas ahí pillado. Y, pero es, eh, es muy complicado trabajar estos temas, muy complicado, porque encima los apoyos son siempre muy, muy escasos, ¿no? Y es una asignatura que tenemos pendiente en este país. Sí, vamos, digamos que el tema archivístico es, yo casi que lo pasaría a un tema secundario, no, es el reflejo de, la, de lo que sucede con la memoria en el país desde, ya no te digo desde los años 30, pero bueno, desde la transición política, eh, si no se preocupó de, de, no sé, de, de colocar ¿no? a cada cual en su lugar, ¿quién se iba a preocupar por papeles que estaban ahí? Luego la destrucción patrimonial que hubo fue increíble, o sea, yo estuve a punto de localizar el, el archivo de la CNT de la Folguera que es donde, digamos, se encuadra un poco donde se focaliza la historia de la película, en parte porque mi familia es de ahí, en parte porque, digamos, que el mito de la Asturias Roja o la Asturias Revolucionaria, eh, la parte que más había intentado avanzar socialmente se había dado ahí, eh, se tiró a la basura. Yo llegué dos meses tarde buscando y tal, y al final estaba un desván eh, llegó el iluminado de la familia, por, por llamarlo de otra manera y ahí lo único que veía era papeles viejos, eso se tiró a, a la basura y así cuántos archivos desaparecieron, cuántos archivos de fotógrafos de los años 40, a los años 50 en la década del 20 acabaron tirados en, de cualquier manera en ese sentido somos una vergüenza nacional, o sea, no tenemos, no tenemos excusa pero no, no es una cuestión este tipo de cosas emanan de la, de la sociedad no yo estuve, en un determinado momento, tentado a contraponer un poco la historia argentina. Todavía me parecía que era bastante complejo explicar. la revolución del 34, que es un periodo histórico, se quedaron muchísimas cosas fuera. Eh, era complejo reducir eso a 90 minutos, pero para mí, personalmente, eh, yo llego a Argentina pues eso, en el 2005-2006, eh, darle la realidad argentina, que en ese momento llegamos que era el país que más había avanzado en cuanto a, a memoria social, eh, anularon juicios, condenaron a, a, a, mil, a militares, todavía sin proceso sigue abierto. Entonces, ese choque a mí personalmente fue increíble porque eh, tú aquí le preguntas a un chaval de 15 o 18 años, quién fue franco, ¡no tiene ni idea! Eh, de más edad también, ¿no? Pero allí están los libros de texto. O sea, esa conciencia está impregnada dentro de la sociedad, en grupos de teatro, en programas de radio, o sea, es algo que tú palpas cuando hablas, cuando hablas eh, con la gente. No es algo que están en determinados círculos de eruditos, historiadores y tal. No, no, es, es una conciencia social. Pues, por un momento sí que traté de... de, de pero luego dije, no, ya, con el tema de Asturias y, y, y del tema de los años 30, eh, lo complejo que fue todo ese periodo ya era de sobra como para meter otra pata más, ¿no? Entonces, bueno, ahí, pinceladas, reflejos. Muy por alto los levantamientos que hubo en el año 31, al poco de proclamarse la República, y sobre todo el golpe de Sanjurjo del 32. Entonces, eh, o sea hay que sopesar eh, todo muy bien, ¿no? Eh, sí, fue una teoría que se trató de instalar, y, y pues lo que comentas también, que... Bueno, la izquierda tampoco respondió mucho por ese, por, ese, por ese complejo que yo creo que tienen con aquellos acontecimientos. Le o sea, cuesta mucho explicar lo que pasaba en el año 34. Se trata de englobar el periodo republicano del 31 al 36 como que fue uniforme, y no fue así. A partir de que se pierden las elecciones en noviembre del 33, eh, se inicia un proceso de contrarreforma eh, que culminaría o hubiese culminado con el advenimiento del fascismo por vía democrática en España, que era lo que había sucedido en Alemania y la revolución está ya precisamente por eso solo sobre las causas de la revolución de octubre podría hacer un documental pero es, es complicado condensar todo en, en, en 90 minutos ¿no? pero hay que mirar el panorama internacional eh, Francia en eh, las cruces de fuego Salazar en Portugal eh, Mussolini en Italia eh, Hitler en Alemania eh, la clase trabajadora española vio claramente que los próximos iban a ser ellos y no se querían dejar atrapar ...sin luchar, sin poner eh, resistencia. Había una frase que decía en aquella época... ...prefiero ser, eh, prefiero Austria a Berlín, ¿no? O los socialistas austríacos fueron masacrados en la calle... ...y sin embargo pues en Berlín fueron masacrados, masacrados... ...pero no pusieron resistencia. Es complejo entender el periodo republicano... ...casas viejas, año 32... Es ...complicado. Y hay, la gran mayoría de los dibujos... Son, ...están localizados en prensa de la época no hubo ningún dibujante que hiciese expresamente eh, el trabajo para la película se localizaron en, en prensa sí las torturas eh, y algún otro que aparece por ahí es todo prensa -brera. bueno el final eh, yo estaba viendo una masa oscura que no salía, que no salía pero con lo, tu dedicatoria del final pues es un es un roche de hora ¿no? el hablar de las mujeres que no salen Sí, es un tema que a mí me costó bastante porque buscamos, buscamos, buscamos y no encontramos. Primero, la mujer en la Revolución de Octubre no tuvo el mismo papel que en la guerra. Eh, no participa en el Frente. Fue un espacio corto. Ahí la de la Fuente, ¿no? Sí, ahí de la Fuente es un mito. No, murió, esta mujer. murió en San Pedro de los Arcos, <risa> justo cuando estaban entrando las tropas en ¿no? es uno de los barrios periféricos de Oviedo pero bueno era un tema que en su momento fue muy conocido, hoy día no eh, pero no, no nos queríamos centrar en, en cosas que ya eran bastante conocidas ¿no? aunque fuese para un sector a lo mejor de una edad más avanzada pero no encontramos a personas vivas que nos pudiesen contar algo con cierta relevancia como para incluir en, en la peli entonces eh, al final por mucho que lo intentamos, eh, no pudimos meter a ninguna mujer que nos contara algo. Yo entrevisté a la hermana Pilar La Fuente, entrevisté a una mujer que fue la que la vistió después. Entonces, si quieres, luego te comento un poco algunas de las cosas que se... Aida La Fuente no muere en combate, eso fue parte de la mitología que que hizo principalmente el Partido Comunista en las elecciones de febrero a, a, a, a elecciones de febrero del 36, digamos que se utilizan varios iconos, ¿no? uno de ellos era Aida la Fuente, de hecho un montón, una parte importante eh, de las organizaciones obreras tenían su fotografía de aquella mujer que había muerto en la Revolución de Asturias, y luego por otro lado también se emplea en aquellas elecciones, pues carteles o eslóganes electorales que principalmente eh, lo que buscaban era eh, saquemos a los presos a la calle y metamos a los torturadores eso fue eh, alguno de los eslóganes eh, de, las, de, la, de la campaña electoral que se empieza a realizar digamos que le, el estado de guerra en Asturias finaliza eh, a mitad de enero del 36 las elecciones son en febrero digamos que se acaba el estado de guerra y empieza el periodo de campaña electoral Muchas personas desconocen por completo su pasado ese era mi caso hasta que llegué a Buenos Aires. Tuve que viajar miles de kilómetros, algunos con muletas, para conocer una revolución que había ocurrido al lado de mi casa. Y en ninguna clase de historia me habían contado nada. Mala pata. contra el fascismo en Europa. Y lo pagaron caro. Cuentan que en tren y desde Madrid, en el ala del sombrero del socialista Teodomiro Menéndez, llega a Asturias un papel con una escueta consigna. Huelga General Insurreccional. También la clave que confirmada por telégrafo supondría el escopetazo de salida a la revolución. mamá ya está operada. Está bien. Es tan literario que resulta difícil de creer, pero en todo caso, ¿qué relato histórico está libre de leyendas? La insurrección duró 15 días, la represión año y medio. Luego vendrían las elecciones del 36, el triunfo de la izquierda y la liberación de todos los presos revolucionarios. Pero a los cuatro meses, Franco se levanta en armas contra la república y comienza así la guerra civil española, la que llevó mi tío abuelo a la Argentina. Tras los gravísimos acontecimientos que tuvieron lugar después, la historia de octubre del 34 quedó sepultada para siempre. Ahora ya alcanzo a entender aquella pancarta que vi de niño. 8 horas 34 es amnesia. En España, multitud de materiales históricos fueron destruidos. Sin embargo, se conservan en países como Argentina. Gracias a muchas personas que, como mi tío abuelo, tuvieron que abandonar su país, hemos podido preservar parte de nuestra memoria.